Yo diría que por dos razones fundamentales. La primera es que estamos hablando de la gestión de dinero público y el dinero público no es una cosa que aparece allí, de la nada. El dinero público es la suma de las aportaciones de cada uno de las vecinas y las vecinas a través de sus impuestos, tasas y precios públicos. Y de eso hay que ser exquisito. Y la segunda es que la transparencia es la primera etapa de la lucha contra la corrupción. Creo que es importante darse cuenta que en la Corporación de Azcón tenemos eh, dos tipos de problemas. Por un lado, gracias a que desde el grupo municipal se puede acceder a una información que la ciudadanía no tiene, hemos podido descubrir cosas como el precio maravilloso del móvil de alguna concejala, la compra de material absolutamente absurdo para una junta vecinal, el desarrollo de cursos que no tenían nada que ver con el ayuntamiento y alguna que otra cosa, cuando menos, estrafalaria. Pero la segunda parte que yo creo que es incluso más importante es que la corporación de Azcon no ha tenido el más mínimo respeto ni miramiento sobre los conflictos de intereses. Así nos hemos encontrado con una mirada de contrataciones de personal con claras y obvias relaciones con aquellos que les estaban contratando. Nos hemos encontrado con que algunos eh, empresarios han obtenido podemos decir, determinados eh, tratos de favor en algunas contrataciones, o incluso nos hemos encontrado con que algunos propietarios de terrenos excesivamente cercanos a la figura del alcalde han sido beneficiados por las decisiones del ayuntamiento. La transparencia es clave, como he dicho antes. Primero, porque a los vecinos y vecinas hay que darle cumplida cuenta de qué se está haciendo con su dinero, para qué se está utilizando y quién está siendo beneficiado con ello. Esto no se soluciona simplemente con dejar en datos abiertos eh, la ejecución bruta del presupuesto. Hay que hacer un trabajo proactivo de traslación de esa información en un formato que sea realmente eh, interesante y fácil. Por ejemplo, estamos hartos de oír hablar cada X tiempo, sobre todo después de algún caso especialmente doloroso, de que la ciudadanía necesita formación en gestión financiera, pero aunque nos rodeen casos de corrupción política, eh, nadie está haciendo un esfuerzo por explicarle a la ciudadanía de forma didáctica qué es lo que está pasando con su dinero. La transparencia como fase 1 de la lucha contra la corrupción es además una exigencia legal. Tenemos normativa que nos obliga a ello desde Bruselas, desde el Estado y desde la comunidad autónoma. Cosas tan sencillas como establecer sistemas de control de los conflictos de intereses podrían permitir a los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza a conocer realmente quién se está beneficiando del dinero público.